Hola, soy Francisca Cáceres y les doy la bienvenida a una nueva versión de Entrevistando a Poetas penquistas. Hoy está con nosotros Ingrid Othiers, que es una novelista, ensayista y, por supuesto, poeta de la ciudad de Concepción. Tiene más de 18 libros. Acompáñanos a saber cómo nace el amor por la poesía. Návila, el hacha fue el aviso, eran rojos los ojos, ojos dormidos, piernas desnudas, entumecidos peldaños... Ay mundo macho altivo, este dolor que navega por las silentes paredes, este dolor que ahoga y triza la garganta, era temblor la noche cuando la puerta fue el mensaje y se quedó quebrada como tu sueño, en soledad de madera, junto al pasamanos desvestido y fue hiel el llanto y el humor lobo y fue entonces la piedra, Toda la tormenta, riada, marea alta, ocaso, barca desolada, el hacha fue mensaje. Y entonces, ¿quién habla en el poema y de qué? Te diré exhausta, casi ahogada por la cuerda larga, el macho toro y la mujer zozobra, carencia latente que destila la risa, si beber fuera el olvido, si la puerta, si el hacha, si la lujuria y los senos, si el pecho desnudo y el holgorio, cuando la puerta fue el roto recado y el oído se hizo sordo, hoja, ojo y contrafilo, todos inútiles, ante el atisbo del apego, iba la muerte cantando Hacha, hacha, hacha, ella que negra ronda y ronda, exclamó Piedra. La poesía para mí ha significado un salvavida, como yo digo, un salvavida del espíritu. Y se ha transformado en mi forma de vida, es decir, yo todos los días... Funciono al compás de la poesía, es decir, de la creación. Porque poesía viene de poiesis y poiesis significa creación. Ahora yo empecé a escribir de los ocho o nueve años, pero mi vida me llevó a estudiar no literatura. Quería estudiar periodismo, en esa, en esa época de dictadura era imposible. Así si es que eh, estudié Ingeniería Comercial eh, durante cuatro años carrera que no terminé por problemas, digamos, de salud no mío, sino que de mi hijo mayor y luego yo comencé a trabajar y, y en el tiempo que yo trabajé escribía, pero al mismo tiempo desechaba los poemas ahora Hubo un hecho que marcó mi ingreso a la literatura, o mi nacimiento, eh, fue la muerte de una gran amiga y prima, y eso cambió todo en mí. Dejé trabajo, dejé todo, toda una vida anterior todo, es decir, renuncié, digamos, hasta la parte económica, para buscarme dentro de la escritura como una necesidad vital. Y ahí fue, bueno, saqué mi primer libro, después otro libro, porque me interesaba ir evolucionando, es decir, Tú nunca vas a escribir igual que tu primer libro, tu segundo libro. Tú, cada libro que vas creando, que es una obra, vas evolucionando como ser humano de acuerdo al entorno, de acuerdo a tu experiencia de vida y de acuerdo a la experiencia de tus cercanos. ¿Mm? Leer mucho, leer mucho. Eh, una de mis grandes aficiones es la lectura. Leo de todo. Ensayo, poemas, pero fundamentalmente narrativa. Y, y otro de, de mis grandes pasiones, porque tengo dos pasiones en la vida. Dejé por un momento la informática, pero he retornado a ella estudiando ingeniería informática. Creo que se liga mucho. La informática es creación. La poesía es creación. Entonces, existe una amalgama en mi vida, la poesía y la informática, eh, son ambas cosas que llenan mi vida.